A continuación, 2019 fue un año récord en cuanto a fundraising y actividad inversora. En cuanto a activos bajo gestión distribuidos, en 2019 se captaron 1.400 millones adicionales, lo que permitió cerrar el ejercicio con 7.300 millones en términos de patrimonio total comprometido por inversores. Es relevante que por cuarto año consecutivo hemos superado la cifra de 1.000 millones anuales de nuevos activos bajo gestión. Estimamos y posiblemente superar ...en el 2020 alcanzar los 8.000 millones. En lo relativo a la actividad de inversión... ...también el ejercicio 2019 fue un año récord... ...con 1.300 millones en compromisos de inversión. El año 2019 fue un año muy bueno para nosotros... ...en toda la gama de activos. Y eso a pesar de la posición conservadora de las valoraciones... ...que se publicaron en diciembre del 2019... ...que lógicamente al ser publicadas a finales de marzo ya estaban en cierto modo influenciadas por lo que estaba pasando en ese momento. Nosotros estamos convencidos que la tendencia de crecimiento que hablaba Claudia de los activos y líquidos va a continuar en los próximos años. Porque sin duda, además de ofrecer un mejor de perfil de rentabilidad, riesgo todavía representa un porcentaje pequeño de la tarta. Y segundo porque cuentan con un modelo de negocio que está especialmente bien dotado para gestionar en los momentos de crisis. Tamar ha recibido el premio Fan of Funds Manager of the Year in Europe, Middle East and Africa, IMIA, que otorga la revista especializada Private Equity International. La obtención de este premio nos produjo una inmensa satisfacción, ya que representa un reconocimiento a nuestros 16 años de historia, centrados en proporcionar soluciones de inversión en activos privados a instituciones familias y particulares, buscando siempre la preservación del capital, generación de alfa y un servicio que tratamos que sea excepcional para todos nuestros partícipes. Como parte de la estrategia de ESG, el Comité aprobó el plan de acción anual en el que se definieron un total de 16 acciones a implementar antes del 30 de septiembre de este año. Asimismo, el Consejo de Altamar tomó la decisión de alinear sus políticas de ESG con el marco de objetivos de desarrollo sostenible, ODS, impulsados por Naciones Unidas. Nuestro esfuerzo por producir un impacto positivo en la sociedad se traduce de una manera muy especial en la actividad de su fundación Altamar. Su contribución a proyectos sociales a lo largo de estos meses ha contado con la colaboración entusiasta de nuestros accionistas y empleados. Más de 100 miembros de nuestro equipo se han involucrado en todas nuestras oficinas, en programas y actividades enfocadas a la acción social en materias de salud y educación. Tenemos la ventaja de contar con un excelente equipo y una base de clientes leal y diversa y eso nos permitirá salir de esta crisis aún más fortalecidos.